Contar con presencia de Amil López Vieyte, experta, conferenciante y doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago Compostela, y grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alfonso X. He creadora el método nutricional Dieta Coherente, método con más de 15 años de percorrido y con eficacia más que demostrada. Muchas gracias a todos por acompañarnos ahora que por fin salió el sol y por compartir esta tarde con nosotros. Eh, hemos creado esta charla un poco pendientes de eh, cubrir todas las expectativas creadas, que no son pocas. Una dieta que te hace feliz, que te hace estar más sano, que te hace tener más energía y que nos ayude a prevenir y a tratar pues, ciertas patologías de la civilización moderna. Lo que vamos a hacer es una presentación muy sencilla eh, Empezamos la charla hablando del gran problema de la civilización moderna. Es el grado de sobrepeso y obesidad que eh, está ya afectando a más del 50% de la población mundial. Se eh, está hablando de la que está rozando el 60%. En concreto, eh, uno de cada tres niños también pues ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Y esto va a tener una repercusión eh, brutal en los próximos años. De hecho, aquí en España, gallegos y asturianos somos los que tenemos un mayor índice de masa corporal, somos los más gorditos. Y es una pena porque aquí en Galicia contamos con la dieta atlántico-mediterránea, que es un plus a mayores de los beneficios de la dieta mediterránea. Esto eh, tiene un porqué, es que se están perdiendo estos patrones de consumo, de cocina, de compartir la mesa y estamos hacia un entorno más globalizado. Y estamos eh, decantándonos más hacia alimentos más plásticos, ultra ultraprocesados, en lugar de seguir consumiendo alimentos frescos, de temporada y de producción local. Pero, ¿quién otro culpable? Y, tradicionalmente, se pensaba que los malos de la película eran las grasas y hoy sabemos que no. El malo de la película es el azúcar, los hidratos de carbono y, en concreto, el control o el descontrol, mejor dicho, de la hormona insulina. La insulina es la hormona central del metabolismo, todos la conocemos porque es la que se inviertan los diabéticos, pero todos tenemos problemas eh, para controlar los niveles de azúcar en sangre y la insulina. Entonces, la insulina se activa por tres vías. Como podéis ver en el gráfico, por un lado está el exceso de hidratos de carbono, por otro lado está el ayuno prolongado de más de cuatro horas y por otro lado estaría el estrés. Esto es un descubrimiento bastante reciente, incluso a niveles de colesterol, de incéridos altos, siempre se ha echado la culpa a las grasas, a que consumimos muchas grasas, y yo en la consulta, también trajo una farmacia, a veces la gente se nos echa a llorar, porque el médico le dice que tiene mal control del de colesterol, la persona está tomando una estatina, está evitando los fritos, el bacon, todas las grasas, la mantequilla, y no es capaz de controlar la el en de los Entonces, rascando un poco, yo siempre pregunto, a ver, ¿qué desayunas? Normalmente desayuna dulce, ¿eh? pues el café con leche, un típico aquí de la zona, pues con bollería, tostada de mantequilla y mermelada, o con churros, o con, en definitiva, algo dulce. O, o a lo mejor, pues, toma mucho pan. Aquí en Galicia también somos muy panaderos. O a lo mejor también, pues eh, para cuidarse, cena solo fruta. Este es algo muy típico que se repite constantemente en, en la consulta. El truco sería, para regular la insulina y evitar los efectos que ahora veremos, incluir en cada una de nuestras cinco comidas algo de proteína. Entonces sería empezar el día con buen pie, rompiendo el ayuno nocturno, porque por la noche estamos más de cuatro o cinco horas en ayunas, pues desayunando pues, un pan de tumaca, por ejemplo, una coraza de pan un poquito de tomate restregado, aceite de oliva y algo de jamón ibérico, por ejemplo, ¿no? o la aquí en nuestra tierra. Otra forma de desayunar de forma corporalmente correcta pues sería desayunar pues, unos huevos revueltos o una tostada con salmón o con queso fresco. Eh, luego iremos viendo muchas ideas, pero quedaros con la idea de que el valor de la película es el azúcar, entendiendo el, el azúcar de forma global, como el sabor dulce: pan, pasta, arroz, patatas, cereales pero también la fruta, la verdura, eso se convierte en azúcar en el cuerpo. Y también el sabor dulce derivado de los edulcorantes, muchas veces eh, no, la gente no lo sabe, pero el sabor dulce, no edulcorante, aunque no aporte de calorías, también estimula la insulina y también pone en marcha el descontrol eh, hormonal, metabólico, que hace que estemos más gordos y más enfermos y que tengamos más problemas para controlar el ácido. Entonces, por un lado tenemos el exceso de hidratos de carbono, porque somos muy de pan, muy de frutas, sin acompañar, muy de desayuno dulce. Por otro lado, el ayuno mayor de 4 o 5 horas. Hay estudios de la Universidad de Murcia de Cronobiología, que es algo bastante nuevo, que estudian las variaciones cíclicas a lo largo del día de todas las hormonas. Y la insulina pues, tiene una variación cíclica con una campana de Gauss eh, que a las 12 del mediodía está en su punto álgido. Tiene una actividad muy alta y metaboliza bien los azúcares, los hidratos de carbono. Pero a partir de las 7 de la tarde está en su punto más bajo y lo que comamos a partir de esa hora, si es un exceso de energía, hidrato de carbono en concreto, no se va a metabolizar, no se va a convertir en energía porque no lo vamos a quemar y va directamente a los depósitos de grasa. Depósitos de grasa que se convierten en exceso de kilos, sobre todo en la zona abdominal, las mujeres... Y eh, vientre y caderas. Los hombres son más de cintura, ¿no? La típica barrina cervecera, que también es un mito, pero es un hecho: que las mujeres tendemos a acumular más y sobre todo la menopausia en el pecho, vientre y caderas, y los chicos es más la circunferencia abdominal. Entonces, eh, estos investigadores de la Universidad de Murcia han llegado a la siguiente conclusión, después de analizar estadísticamente a un montón de personas, que comer después de las 3 de la tarde predispone al sobrepeso y al descontrol de la insulina. Y cenar después de las nueve también. ¿Y qué nos está pasando en España? Que cada vez somos comedores y cenadores más tardíos. Pues a lo mejor por los ritmos que la sociedad nos impone o porque pues, las jornadas de trabajo se tienen que adaptar pues, a los funcionarios o los que hacen jornada continua. Y si a eso le sumamos que no desayunamos o que a lo mejor tomamos demasiados estresores nutricionales, café, té, Coca-Cola, la cafeína... Tenemos los tres eh, factores que hacen que tengamos una eh, resistencia a la insulina, que tengamos ese descontrol hormonal. Demasiados hidratos, porque comemos con compulsión cuando lo llevamos a casa, ayuno prolongado y el exceso de estrés, que ya lo llevamos de serie, más los excesores nutricionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para romper el, el factor del estrés, vida social, ejercicio, que libera endorfinas que son relajantes naturales, para romper el factor del ayuno prolongado, hacer las cinco comidas, que siempre suelen recomendar los nutricionistas y los médicos, pero que esas cinco comidas sean hormonalmente equilibradas, que tengan hidratos, eso es fácil, proteínas eh, de una calidad alta, pues legumbre, eh, pescado, huevo, carnes magras eh, y también grasas favorables, grasas insaturadas, que normalmente serán el aceite de oliva secos, aguacate, para que tengamos una dieta con equilibrada. De hecho, las dietas muy bajas en calorías eh, son, están abocadas al fracaso. O las dietas muy bajas en grasas, porque esa grasa buena, favorable, nos va a ayudar a mantener el apetito y a que nuestro cuerpo pueda perder y metabolizar esos depósitos de grasa que nos sobran. Si no tenemos cierta cantidad de grasa en nuestra alimentación, el cuerpo transforma esos hidratos que vamos comiendo en masa grasa porque es un mecanismo de supervivencia. Y es más, cuando tenga necesidad de energía, la va a tomar de nuestra masa muscular, la vamos a quemar, vamos a perder esa masa muscular y aún nos va a bajar más el metabolismo. Entonces, para poder perder grasa, tenemos que comer grasa de calidad. Desde el desayuno, pues por ejemplo, con el aceite de oliva. ¿Cómo funciona la insulina? Lo, vas a, lo vais a entender muy fácil. La insulina es la hormona que se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre. El exceso de azúcar en sangre es tóxico, entonces si comemos de repente pues, eh, mucho pago, o donuts eh, y tenemos un exceso de azúcar en sangre, la insulina se activa. El páncreas lo que hace es segregar insulina para que en la sangre se vacíe ese azúcar entre las células. El problema está que cuando estamos constantemente haciendo trabajar al páncreas, como nuestra sociedad occidental, llega un momento que el páncreas agota y dice ya no más. Y cuando aparece la prediabetes o la diabetes ¿Cómo podemos prevenir que no estemos sobrecargando el páncreas y que nos dure muchos años y con buena actividad? Incluyendo en cada comida proteína, porque los hidratos de carbono tiran de la insulina y la proteína estimula la secreción de la hormona contraria. Entonces cada uno tira de un extremo de la cuerda, se regula la saciedad, se regula el azúcar en sangre y no tenemos esos bajones de azúcar que nos van a hacer luego la zancadilla porque vamos a llegar con hambre y voraz a la siguiente comida. Entonces, por un lado... Si sí, hacemos cinco comidas equilibradas, vamos a tener regulado el apetito, no vamos a tener bajón de energía, de vitalidad, vamos a estar ágiles de mente. Por otro lado, vamos a tener un metabolismo activo que va a estar quemando los depósitos de grasa y vamos a estar en una composición corporal equilibrada. Y por otro lado, no vamos a tener inflamación, que ahí vamos a ir a la siguiente parte de nuestra charla. La inflamación es en un enemigo silencioso, no nos damos cuenta de que está presente hasta que da la cara o alguna patología o una analítica nos sale pues, algún parámetro alterado. Pero todos tenemos un nivel de inflamación mayor del que deberíamos y luego lo voy a demostrar. Seguimos entonces. ¿Qué tipo de hidratos de carbono tenemos que consumir? Porque los hidratos de carbono es nuestra gasolina, el cerebro se alimenta de glucosa. Entonces, igual que una dieta necesita cierta cantidad de grasas para que sea hormonalmente equilibrada, también necesitamos que tenga suficiente cantidad de combustible para que desarrollemos todas nuestras funciones y estemos eh, a tope, nuestra mejor versión. Lo que sa sabemos por pues, sentido común, pues cuanto más de vuelta, más de pues, un comercio eh, de proximidad, de producción local, si podemos ecológicos, y menos eh, plástico enforzado, ultraprocesado, mejor. Importante, eh, que tenemos que consumir más proteína vegetal, entonces esto va de la mano de los hidratos de carbono de calidad, que tienen fibra, que nos aportan proteínas de alto valor, como las legumbres, y que no tienen las desventajas del exceso de proteína animal, que sabemos que pues, tienen más colesterol, eh, los eh, ultraprocesados, por ejemplo, los fiambres magros, pues también tienen eh, aditivos, nitritos, que se han asociado también un consumo excesivo a cáncer de colon. Eh, pero aquí no hay una regla mágica, hay que comer de todo con moderación y bien combinado. Una dieta que te diga que puedes comer mmm, cantidad libre de algo que le prohíba comer ciertos alimentos, no va a estar bien diseñada por definición. Y tenemos que considerar a la persona como un conjunto eh, completo. Y la vida social y poder disfrutar de la buena mesa, y sobre todo los gallegos que somos eh, pues muy frutis, como estamos que ahora, que somos de buen comer, de buen diente, y que todo lo disfrutamos y lo celebramos alrededor de la mesa, también tiene que tener cabida en una dieta coherente, como nosotros proponemos. Entonces, sería... Básicamente los 5 al día verdes, eh, fruta, verdura, legumbre hortaliza, suficiente proteína vegetal y fibra que nos va a ayudar a prevenir el estreñimiento, a tener más saciedad, a prevenir el cáncer de colon, que en nuestro entorno no es tan incidente pero en zonas de interior eh, está teniendo una gran incidencia y, y se puede prevenir, es un cáncer prevenible con un estilo de vida adecuado, con ejercicio y con una alimentación sana y variada. Y, pues dentro de los ultraprocesados, consumirlos con moderación. Yo siempre recomiendo a mis colaboradoras, a mi equipo, que no sean demasiado eh, nutrinazis, que no sean talibanes porque lo que prohíbes al final genera como más eh, adicción. Es como cuando a los niños le prohíbes las chuches. Basta eh, que se lo prohíbas hasta que en cuanto te des la vuelta, y tengan dinero lo, lo van a hacer. Entonces, comida rápida, grasas trans, que son las grasas eh, procesadas de la industria de eh, industrial, de, de los helados, de las salsas, de la comida rápida, chuches, aperitivos gollería, refrescos, humos, miel, mermelada edulcorantes, todo eso, eh, como luego veremos, en la cúspide de la pirámide. Se puede consumir, pero con moderación y de forma esporádica, pues asociado a un momento evento, de fiesta, de celebración. Para que os hagáis una idea, igual en la eh, infografía no se ve muy claro, os voy comentando. Los cereales eh, de desayuno que tenemos todos en mente, los colbrado, especial café, que nos los venden como mmm, muy saludables, tienen eh, entre 3 y 4 azucarillos por ración. Y si os fijáis la comparativa con los eh, que tendemos a pensar que son menos saludables que son saludables, por supuesto, eh, los del bono los del tigre, los eh, chocolateados, están en torno a 5 o 6 azucarillos. Entonces, eh, realmente tenemos que ser un poco más críticos con la publicidad, acostumbrarnos a leer etiquetados, comparar marcas comerciales y hoy en día con el etiquetado nuevo, la nueva ley, nos hace más eh, fácil eh, tener un consumo más consciente. Es simplemente ver en la tabla porcentual la cantidad por 100 gramos de producto y así permite comparar dos marcas comerciales y seleccionar la marca que tiene menos azúcar, que tenga menos sal, para que tengamos pues, dos o tres marcas de referencia, que al final es lo que solemos incluir en nuestra cesta de la compra. En todas las casas tenemos unas rutinas, entonces es pararnos a pensar, repensar y organizar pues, esa compra saludable en base a los trucos que vamos a ir hablando. Otro gran problema con la globalización y sobre todo con la dieta de los eh, más jóvenes eh, las asas de mmm, los aperitivos de las, eh, aperitivos, eh, de las eh, hamburguesas de la comida rápida en definitiva lo que sería una ración de ketchup eh, sería entre uno y medio y tres azucarillos para que, pues, es una idea son calorías totalmente vacías no aportan nada son un concepto calorías vacías como puede ser el azúcar o el alcohol que no aportan minerales no aportan proteínas no aportan eh, ningún nutriente esencial. La bollería que podría parecer más eh, inofensiva, pues por ejemplo unas galletas maría, eh, que es lo que dan en los hospitales cuando está una persona medio ingresada, incluso un diabético. Eh, unas galletas maría, Una ración serían eh, cuatro azucarillos, para que os eh, hagáis una idea. Es una barbaridad, yo lo viví en mi propia experiencia, fui a sacar las muelas del juicio y al salir del quirófano sales a una salita de recuperación en que te molestizo un poco por la tensión. A mi lado había una abuela muy mayor que estaba consumiendo entonces le trajeron con las salitas maría y el fumo a todo el mundo y de repente se le disparó el azúcar porque era diabética nadie le había preguntado, a 600 bajar prácticamente a urgencias. Eh, son de detalles que todavía eh, no están interiorizados eh, muchas veces en la sanidad pública eh, y nosotros mismos nos cuesta mm, darnos cuenta, pero las galletas María hombre, tendrán menos calorías, tendrán menos azúcar, a lo mejor una asoreo, pero realmente no es un producto saludable para darle a nuestros hijos todos los días. Y qué decir tiene que mis hijos con galletas, pero eh, es algo que tenemos que transmitirles, que tiene que ser algo moderado, algo ocasional, que al final la, la merienda, el bocadillo de toda la vida, como nos hemos criado todos, pues es un poco el sentido común y lo que les va a alimentar a lo mejor. Ande molde, por ejemplo, también es un caso muy llamativo. A nivel de insulina, cuanto más blandito es un alimento, más eh, afecta al metabolismo del azúcar, más rápido se libera la sangre de los azúcares que contiene ese alimento y más se activa la insulina. Entonces, un consejo muy sencillo. Desterremos el pan de molde, consumamos pan artesano, pan integral, eh, pan con cereales, eh, que el simple hecho de morder, de que sea una textura un poquito más rígida, hace que esa liberación de azúcares sea más gradual y no se dispare tanto el pico de insulina. Lo mismo pasa con las texturas y el cocinar. El arroz, la pasta, siempre es mejor cocinarla al dente, tal como indican las instrucciones del fabricante, que dejarla muy asada, porque si... Sí, la dejamos muy pasada, va a liberar los pues, azúcares esa sangre también mucho más rápido y el efecto hormonal va a ser eh, muy, muy rápido. Nos va a dar un bajón de azúcar, nos va a dar ansiedad por comer y normalmente esa ansiedad, ese apetito voraz, que es un apetito emocional, no es una hambre física, la solemos experimentar más por la tarde-noche. ¿no? Nos pasa. Y al llegar a casa muchas veces eh, hemos aguantado a lo mejor toda la mañana sin comer nada, hemos comido... Eh, nos hemos vuelto a trabajar y al llegar a casa baja el nivel de alerta, bajan los neurotransmisores del estrés, ya no tenemos que estar apagando fuegos, no tenemos que estar solucionando los problemas ni recados, y es cuando nos acabe el hambre, el apetito emocional. ¿Esto por qué es? No es porque seamos no ni golosos, ni, ni, ni por que tengamos ese problema. Muchas veces es una causa hormonal de no haber hecho nuestras cinco comidas previas pues hormonalmente equilibradas. Por no haber neutralizado ese estrés al que estamos todos sometidos, pues con, eh, párate, relájate, sé consciente, date un paseo, eh, simples trucos para romper un poquito esa rutina, esa inercia en las que estamos todos inmersos a diario. Ni qué decir, viene de los refrescos. ¿Cuántas familias comen con refresco? O sea, ir un día a hacer la compra al campo, fijaros en los carritos de las familias y os hacéis una imagen muy verídica del tipo de alimentación que tienen. Eh, es simplemente quitando la Coca-Cola en nuestros pacientes, que mucha gente toma dos tres coca colas al día, se deshinchan, se desinflaman, van mejor al baño, eh, no dan eh, más eh, agilidad mental, incluso porque están totalmente intoxicados con la cafeína. Muchas veces la dieta no está equilibrada, le dan esos bajones de azúcar y ¿qué hacemos? Tiramos en la máquina del café en el trabajo. Entonces, es gente que está constantemente a por su café con azúcar se nos junta la cafeína que nos estimula, que también activa la insulina y al poco de rato volvemos a estar bajos. Y entonces, estamos todo el día como un bombero, apagando fuegos, sube, baja, sube, baja, hasta que, como decíamos, el páncreas dice: Ya no puedo más. Y nos hacemos diabéticos. Y esa eh, insulina, eh, esos niveles eh, hormonales desequilibrados, de son la puerta de entrada al resto de patologías que iremos viendo. A ver, todo el tema de sin gluten, bio, eco, vegano y tal, hay que cogerlo con pinzas, ¿sí? porque no por ser sin gluten es más saludable. Una magdalena sin gluten es igual de porquería que una magdalena con gluten. Eh, el caso es eh, saber ver el etiquetado original y pasa mucho con los alimentos veganos. Muchos alimentos veganos son ultraprocesados. Eh, tienen un montón de aditivos, tienen un montón de texturizantes, sacian poquísimo, eh, no tiene proteína vegetal en condiciones, entonces, realmente es estar comiendo pan. Eh, y si el pan no es de calidad, eh, pues al final estamos generando inflamación, bajones de apetito, aumento de grasa no es sano. Entonces, un cereal sin gluten puede estar bien si, está, si es integral. No está recubierto de, de chocolate o de este tipo de, de caramelos como que lo recubren. Si os fijáis pues en este mercado en fitness, que sea con leche desnatada, ¿cómo queda la leche cuando de los cereales dulces? ¿Por qué son tan adictivos? Porque le incluyen este tipo de recubrimientos que activan los centros de la recompensa. Eh, estos centros de la recompensa se activan ya desde que somos bebés. Eh, la industria alimentaria, ya con la alimentación infantil, los potitos que primer el las leches y demás, tiene un contenido en azúcar que, si bien ha ido bajando por la presión, sigue todavía estando muy alto. Entonces se enganchan ese, ese, esos sistemas de recompensa, activa el hipocampo y entonces nos enganchamos a, a, a la recompensa de sabor dulce cuando tenemos pues, un fracaso, un chasco, un aburrimiento, nervios, estrés, o sea, eh, nos quedamos enganchados un poco a compensar ese apetito emocional con estímulos dulces. ¿eh? De hecho, hay estudios que dicen que, que el refuerzo positivo del azúcar es 10 eh, veces superior al de la cocaína a nivel de activar neurotransmisores como la dopamina, que es lo que, lo que activa las drogas. Entonces es importante desde pequeñitos a los niños no echarle, no añadirle azúcar a las papas infantiles eh, ni sal, porque ya se sensibiliza a ese paladar y, y ese mecanismo de recompensa. Y siempre incluirles proteína a los niños, que son muy típicos de que les leche con cereales o con galletas o con laca o con bollería, incluirle pues eso como veremos para los adultos, pues inculcarle un poco los hábitos desde la infancia. Pues, un poquito de fiambre magro, queso, eh, leche entera que los niños no tienen por qué tomar ni queman esa grasa, y la grasa es vehículo de calcio y vitamina D, que estamos eh, mejorando su futuro eh, para prevención de osteoporosis y prevención de fracturas. Entonces, vimos por un lado, hidratos de carbono de calidad. Vamos a pasar ahora a las grasas, eh, como decíamos, de calidad. Existen grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas son eh, las insaturadas, las grasas malas, las saturadas, y trans, para que lo recordéis. Cuando tenemos una amistad, no solo sé nos llama para montar problemas y que colgamos el teléfono y, y decimos es que me dejó agotada, o sea, estoy saturada, ¿no? o sea, eso es malo. ¿no? Eh, y lo contrario es, bueno, pues insaturados. Y dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados que sería el aceite de oliva, y los porinsaturados, que serían, por ejemplo, los omega-3. ¿Qué pasa en España? En Galicia tenemos mucha suerte, el aceite de oliva es abundante, barato y tiene presencia en nuestra mesa. El omega-3 en Galicia, pescado azul, las algas, también tenemos un gran acceso a proteína de gran calidad como el pescado azul. El problema es que como lo confinamos, eh, la temperatura desnaturaliza el omega-3 y no nos podemos beneficiar, como los japoneses, de todo de las propiedades del de omega 3. Entonces, cuando tenemos problemas de inflamación, tenemos problemas de diabetes, muchas veces nos apoyamos en un suplemento de omega 3, como luego veremos, para obtener el redondeo que necesitamos con la dieta antiinflamatoria. Pero volviendo a las grasas, tenemos que consumir esas grasas buenas, aceite de oliva, frutos secos, aguacate, y reducir las saturadas y trans. Mantequilla, margarina, bollería, eh, salsas comerciales, eh, todos esos son grasas desfavorables. ¿Qué creéis? ¿Es mejor la mantequilla o la margarina? La mantequilla, no, no, no. mantequilla ¿no? La mantequilla es algo que está en la naturaleza, es algo que el cuerpo sabe deshacerse de él si no lo consumimos en exceso. Es una grasa animal, como nuestra propia grasa. O sea, es grasa sólida a temperatura ambiente. Sin embargo, la margarina es una grasa industrial, se hace a partir de aceites vegetales y por eso antes pensábamos que era sano el tulipán, el aceite vegetal que es más ligero la mente lo asocia como más saludable pero se vio con el discurso del tiempo que, vale, que sí que bueno, cubrió una necesidad eh, de las familias que no querían sacar la mantequilla tan pronto de la nevera para hacerlas eh, tostadas rápido porque tardaba en deshacerse ese bloque duro que era y la margarina se untaba rápido tiene buen sabor, ¿qué pasaba? que se comporta en el organismo como un plástico es algo industrial, el organismo no es capaz de metabolizar, de eliminar y al final atasca más nuestras venas, nuestras arterias y genera pues, más complicaciones cardiovasculares. Sí que es cierto que la industria se ha puesto las pilas y ha conseguido hacer margarinas sin ácidos grasos trans, que son los más perjudiciales, pero como la fuente, eh, la materia prima de la que se hacen son aceites vegetales, omega 6, aunque la mona se vista de seda, mona se queda hablamos que el omega 3 es el favorable, antiinflamatorio, regula el azúcar, regula la insulina, mejora el ánimo, estimula las defensas, es el positivo. Pero el omega 6 es el contrario, entonces en nuestra alimentación ya tenemos mucho omega 6 de las proteínas animales. Si a mayores consumimos aceites vegetales, pues estas margarinas, la balanza se nos descompensa. Entonces la única manera de volver al equilibrio es tomando un suplemento omega 3 para reequilibrarnos. Si consumimos eh, radical en la alimentación estos omega 6 que son perjudiciales, vamos a mejor a tener pues con el consumo de algas, de vino, de chía, de sushi, pescado crudo o marinado, vamos a conseguir tener unos niveles de omega 3, omega 6 adecuados y vamos a tener una mejor salud. Con respecto a las grasas de los lácteos, pues bueno, ya adelantamos que la grasa es el vehículo de la palatabilidad, del sabor, del placer gastronómico. Entonces, cuando le quitan toda la grasa a un alimento, es un plástico, sabe mal. Y entonces, ¿qué hacen para darnos eh, adicción a estos yogures desnatados que por cierto, Pues les añaden azúcares, o o algas, para darle esa textura que aporta la grasa, esa palatabilidad, ese sabor, esas características organolépticas. Entonces, al final estamos tomando un jarabe de azúcar, bueno, ya casi no es un lácteo, queda un poco de la proteína, pero estamos en proporción tomando más azúcar. ¿Os acordáis que salió hace poco una comparativa? contenido en azúcar de los lácteos 0%, que era mayor que un lácteo entero de toda la vida. Entonces, al final, yo recomiendo tomar eh, leche eh, SEM para toda la familia. Y el único lácteo que tomas es la leche, eh, pues tómala entera. Si no, como decíamos, el problema del colesterol no es la grasa. O sea, está demostrado que el problema del colesterol es el exceso de hidratos que estamos consumiendo y de azúcares. Entonces, Si a ti te sienta bien la leche, no tienes intolerancia a la lactosa, no tienes alergia a la proteína de la leche de vaca, y te sienta bien y te gusta, no tienes por qué consumir una leche desnatada. Ni, incluso no tienes qué consumir una leche semi. ¿Qué pasa? Que nuestro estilo de vida es muy sedentario. Entonces... Tomar la leche semi y tomar de vez en cuando queso en la ensalada o tomarte una tabla de queso cuando vas a tomar una caña con los amigos o un vino, eh, permite aligerar un poquito de calorías esa dieta, que si tomas leche entera, eh, pues mucha cantidad. Pero realmente los niños, como tienen tanta actividad física, tienen tanta actividad intelectual, no tiene sentido darles leche semi ni leche entera. La leche semi, pues mira, si no quieres tener varias leches en la nevera o pocos en casa, te permite eh, pues tener una sola bebida para todos. Y luego complementamos con lácteos de calidad, porque al final eh, también salió un estudio, un análisis muy interesante que decía que los lácteos son alimentos de diseño. Incluso el colesterol que tienen no se asimila, pasa algo parecido con el huevo. Porque el calcio hace una especie de jabón que no permite que ese colesterol se asimile a nivel digestivo. Entonces te beneficias del calcio, la vitamina D. Eh, los péptidos lácteos que tienen una actividad para bajar el azúcar, la tensión, el colesterol, mejoran la saciedad. Eh, tienen también probióticos, los lácteos fermentados, el yogur, el queso. Por eso yo recomiendo más los fermentados que la leche. Entonces es un alimento de diseño barato que aparte aquí en Galicia tenemos un sector productivo que muchas familias dependen de él. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad Ir en contra de los lácteos así como así, porque ahora está, es como una moda, ¿verdad? En tema de lácteos, no. Y entonces, para eso están los nutricionistas, para eso están las pruebas de intolerancias, de estaminosis alimentaria, de disterminación y de, de, de permeabilidad intestinal, y retirarlos cuando realmente es una necesidad y compensar ese calcio y esa vitamina D para no dejar a la persona. Eh, pues, eh, que tenga mayor riesgo a día de mañana desarrollar pues, una osteoporosis o eh, enfermedades autoinmunes, porque la vitamina D se está hablando ya que tiene un poder auto, eh, de um, reducir el riesgo de autoinmunidad muy potente, que se está utilizando por ejemplo en personas con psoriasis. Entonces, es, es interesante desmitificar estos falsos mitos nutricionales y, y yo defiendo el consumo de lácteos eh, como gallega como y por responsabilidad. Bueno, eh, carnes magras. También es otro falso mito el tema de las carnes, la carne de cerdo que hay que desterrar. Pues no, o sea, depende del tipo de corte. Un mismo animal puede tener un corte graso, pues una chuletita de cordero o un corte magro, el gallon, el cordero que hacemos al horno. O el cerdo, pues puede ser una chuleta de cerdo, pues una... Un aporte de grasa mejor son excesivos, otros si te comes la parte blanca. Y tenemos el lomo de cerdo, que es magro, ah, bueno, es carne blanca incluso. Entonces, eh, importantes proteínas de calidad que van a tener pues, asociado algo de grasa, pero saber elegir los cortes para no que nuestra dieta sea lo más variada posible. Y al final es eh, sentido común. Nosotros le llamamos dieta coherente a nuestro método porque prohibido, prohibido, no hay que prohibir ningún alimento, toda prohibición como decíamos genera confusión y ponemos en la pirámide los alimentos asociados a, pues, a fiestas, a un evento, a un capricho que te quieres dar, pero la base de la pirámide tiene que ser el ejercicio al aire libre para mejorar la salud cardiovascular, ese aire libre, ese sol que nos irradia, pues, en los brazos, en una época que no esté el sol demasiado alto del día, pues por ejemplo, antes de las 12, después de las 3, también nos va a permitir sintetizar esa vitamina D, que se sintetiza en la piel con la irradiación solar, hidratarnos bien, pues eso es en la base de la pirámide. Esta pirámide, yo estoy muy orgullosa de ella porque la diseñamos en mi tesis, en el año 2000 y hasta hace poco las autoridades sanitarias no han incluido el ejercicio en la base de la pirámide, y hasta hace poco, eh, la base de la pirámide, según la estudiamos todos, eran los eh, cereales. Y le daba igual que pues, en integrales, en refinados, eran los cereales en toda la base. Y nosotros ya, en, no sé, hace 19 años, ya pusimos eh, más importancia en el sector eh, de la base de la pirámide, de la fruta, verdura, legumbre, y los cereales eh, los redujimos pues, en proporción. Tenemos que consumir cereales, los si tenemos que consumir quinoa, mijos, cereales, verdura, legumbre. Esa es la base de nuestra alimentación, pero podemos dejar de lado la diferenciación a nivel de hidrato de carbono de alta carga glucémica, como el azúcar, los refinados, el pan de molde, el pan muy blanco y los hidratos de carbono de bajo índice glucémico, que pues son los que nos van a ayudar a regular la insulina, el almacenamiento de grasa, la energía, la vitalidad y la salud que son las legumbres, eh, las hortalizas, verduras, fruta fresca y de temporada. Importante, lo veis aquí los lácteos en eh, la, la mitad de la pirámide, los frutos secos, las grasas favorables, que eh, hasta hace poco estaban en la cúspide de la pirámide. Eh, el aceites se decía que era sano, pero no tenía la importancia que merece. Y hoy en día tenemos que incluir algo de grasa favorable en cada una de nuestras cinco comidas. Luego veremos cómo hacer un desayuno hormonalmente equilibrado y un tempio hormonalmente y las carnes están por encima del pescado, o sea, eso quiere decir que tenemos que consumir más veces legumbre y pescado que carne. Y aquí es difícil, porque tenemos una mentalidad muy profetómoda. Siempre pensamos que comer las lentejas solas como que no es suficiente comida y las tomamos de primero. Pues unas lentejas serían ya un plato único, perfecto, que nos ayudaría a mantener la línea y mejorar la salud que pasas un poco glamurosas, pero bueno aquí estamos intentando hacer campaña por los lácteos, por las legumbres, que al final nos van a ayudar a ahorrar eh, presupuesto familiar en la cesta de la compra, porque no es necesario gastarse mucho para comer bien y alimentar a la familia. Bueno, vamos a lo práctico. Ejemplos de desayunos coherentes. Pues ya hemos ido adelantando el de desayuno es las comidas más importantes del día. Yo estoy diciendo que es la que más, aunque no hay mucha controversia. Eh, hay muchos influencers que pelea y te debate y tal, pero con lo que nos costó que la gente desayune, como para decir que no vale la pena desayunar? Pues sí, eh, por sentido común, tu cuerpo necesita energía, por sentido común, mientras duermes estás en modo regeneración, al levantarnos tenemos que empezar a alimentar el cuerpo para que el cuerpo no siga consumiendo pues, esa masa muscular, como decíamos, para que se mantenga activo el metabolismo. ¿Rompe el ayuno nocturno? Y tenemos que incluir proteína. Nosotros a mayores incluimos eh, una recomendación, un vaso de agua con dos tres gotitas de limón no es que sea la punta de San Benito ni que te prometa la salud eterna, pero sienta muy bien, mejora eh, la actividad del tracto digestivo, el hígado, vesícula, mejora el tránsito si lo tomas templado, cambia el sabor de boca, que muchas veces la gente con saluna comienza no le a a nada, muchas veces por, por esa sensación de de mal, mal sabor de boca y se va con un café a trabajar. Entonces Puede ser pues el café, el té, una infusión con una tostada de jamón cocido, pavos, serrano, cecina, lomos, eh, humos de garbanzos. si hay algún vegetariano en la sala. Eh, ¿Hay algún vegetariano? ¿Vegano? Pues eh, no es necesaria la proteína animal para comer bien. Hay grandes proteínas vegetales, hay hasta incluso un chorizo hecho a base de calabaza, unas amigas vuestras el calabizo y eh, tenemos eh, derivados de la soja que nos ayudan a hacer pues, una pasta boloñesa como si fuese carne, o sea, no, no enteras. ¿Qué pasa? Que requiere un esfuerzo a mayores, ser vegano sobre todo si tienes niños pequeños, para evitar pues por ejemplo, de vitamina B12. Pero se si puede comer bien, se si puede ser un deportista de élite nosotros tenemos varios en la consulta, eh, siendo veganos, lo que pasa es que se pierden otro tipo de sabores, pero bueno, es una opción personal, y es una, un estilo de vida, una forma eh, de, de enfrentarse pues, al, al día a día. Más ejemplos de desayuno, pues eh, huevos revueltos, eh, podría ser también un green smoothie, se puede utilizar eh, proteína vegetal si queremos de guisante o luego simplemente tomamos un rollito de jamón ibérico. Tiene que ser proteína de calidad, que decíamos. o el queso fresco que maría muy bien a gente que eh, no le gusta desayunar salado, pues engaña muy bien el paladar con ¿no? una toscada con queso fresco y se le da un toquecito a lo mejor de una mermelada natural o el aceite de oliva con eh, tomatito rastreado, como decíamos y el pan tubaca. o con queso de cabra bueno, hay infinidad de combinaciones. pies coherentes, o sea, igual, hidrato, proteína y grasa. Es el mantra de la dieta coherente, incluir proteína de calidad pues puede ser el fiambre magro, como decíamos, el queso fresco, el hummus, tofu, si nos gusta, eh, mmm, derivados eh, tahini, eh, semillas, terminados, hay muchísimas proteínas que podemos echar mano, pero por favor no toméis solo el hidrato, no toméis solo el pan, no toméis solo la garrita de cereales, que al final es azúcar, nos va a dar el bajón de azúcar y nos va a dar apetito a la Y la grasa, pues lo más fácil es llevarnos frutos secos. Ahora que viene el calor y a lo mejor pues eh, alimentos más perecederos pues no nos apetece tanto sacar de casa, pues una fruta de temporada y frutos secos y o un mix de semillas, pues ya está, un yogur con un mix de semillas, ya tenemos un tence pie equilibrado que nos va a mantener la energía vital alta durante toda la jornada laboral y eso significa pues mejor memoria, concentración, humor tolerancia, que muchas veces, dependiendo de cómo nos encontremos, reaccionamos de una manera u otra ante la persona que tenemos delante. Entonces, nos va a ayudar a ser una mejor versión de nosotros mismos, a sentirnos más ligeros, con menos volumen, o sea, se nota desde la primera semana. Bueno, tenemos ya eh, arreglado el desayuno, arreglado el sentimiento. Nos falta la comida y la cena. Muy fácil, la regla del plato coherente, Ningún alimento prohibido, simplemente si dividimos el plato en tres, un tercio del plato va a ser la proteína. Que aquí en Galicia siempre pensamos, ¿qué comemos mañana? carne con pescado, con huevos, con...? siempre ¿sí que pensamos? ¿Legumbres? Pues eso es fácil, ya lo tenemos interiorizado. Sería un tercio del plato más o menos vuestra mano en superficie y en grosor. Esa proteína, si la acompañamos en una guarnición favorable, como la que veíamos antes de... Eh, bajo índice glucémico, baja carga glucémica, verdura, ensalada, legumbre, va a ser dos tercios del plato dos manos, una mano pues, sería el salmón y dos manos de ensalada o de menestra. Si la acompañamos de una menos favorable, la que tiene un índice glucémico superior, pasta, arroz, patata, cereales, pan, sería solo un tercio. Entonces, la típica paella ahora que vamos ya de camino al chiringuito de la playa sería una mano de arroz y una mano de pollo mejillón calamar langostino o sea, el que parte reparte se tiene que llevar la mejor parte entonces os lo repartís y os echáis más tropezón al la repartir la paella la pasta boloñesa por pues, lo mismo sería la misma cantidad de pasta que como decíamos mejor al dente integral para que la liberación de azúcar le sea más lento y no se active tanto la insulina una mano de pasta y una mano de carne con la salsa de tomate entonces, de esa manera podemos comer de todo, podemos ir invitados a casa de quien sea, no tenemos eh, por qué decir ni que nos estamos cuidando, ni que estamos a dieta. Y si alguien os no replica, le dices que, te, que os dijo el médico que tenéis colesterol. Y si decís que estáis a dieta, os pues van a decir, pero mujer, es un día, es un truco que doy a mis pacientes. Si alguien te insiste y te hace de, de, de, de ángel bueno y de ángel malo, de, de diablo, y decimos que. Me dijo el médico que tengo colesterol, entonces ahí con la iglesia hemos tocado con pues el médico ya no se meten, pero si tú le dices que te estás cuidando, te van a estar ahí encarando a ver si caes en la tentación. Y de todas maneras, por un día eh, libre, una comida que disfrutemos, que nos demos el gusto al cuerpo, ya decíamos, hay que ser eh, coherentes, el cuerpo no te va a castigar, es más, la rutina el global de la semana que, que hagas eh, para tener una buena salud y encontrarte bien por un día no te va a castigar el cuerpo, así que disfrútalo, se consciente, mastica, saborealo, porque luego está eh, muchas veces el que comemos de forma no lo disfrutamos y luego por encima nos autoflagelamos, o sea, ¿no? Entonces es un sinsentido porque te saltas la dieta, por encima no lo disfrutes, lo comes con culpabilidad y luego estás con los remordimientos que también engordan, lo que generan estrés. Entonces, al final es un círculo vicioso, que te cuesta romper. Entonces, eh, hay que darse alguna satisfacción, algún premio, eh, alguna recompensa de vez en cuando porque nosotros no merecemos. Técnicas culinarias eh, recomendables: sentido común. Cocido, hervido, vapor, rehogado, plancha, horno, microondas. Hay que tener moderación a la hora de consumir fritos, rebozados, empanados, guisos, estofados. Eso lo dejaremos un poco para fin de semana, fiestas. Eh, cuando queramos hacer algo especial. Pero a diario, en los os recomiendo que tengáis pues, una cocina saludable. Lo mismo que la compra, la compra coherente. Importante hacer una planificación, no ir a la comprar sin una lista de la compra. Yo os invito a, a que hagáis esta prueba: llevar la lista de la compra y proponeros no salir con nada que no esté escrito en el es dificilísimo. El neuromarketing nos apuce, sabe exactamente qué tecla en nuestro cerebro reptiliano, límpico, tocar y nos genera ganas de comprar cosas que no necesitamos o que no teníamos pensado comprar. Entonces, eh, hacer esa prueba para daros cuenta de la cantidad de impactos que recibimos a la hora de acercarnos a una gran superficie. Eh, ellos saben perfectamente cómo pensamos, cómo activar esas emociones, eh, ya nos colocan a la altura de los ojos en zonas calientes, nosotros si íbamos con niños a su altura también. juega mucho con el impacto emocional y muchas veces pues, nos hace sentir que si no compramos un antime pues que somos malas madres. Eh, y realmente eh, eso está todo medido. O sea, tocan la tecla de la emoción para que hagamos una opción y al final pues eh, repliquemos eh, lo que ellos quieren que hagamos vamos no tenemos criterios, o sea, Hacemos lo que nos obligan, Vivimos muchas veces en una, como una escalera de estas mecánicas eh, del aeropuerto en la que vas caminando sin darte cuenta. pues Muchas veces la industria alimentaria y eh, la industria en general nos, nos tiene segmentados, sabe cómo llegar a nosotros y cada vez da un poco más de eléctrico la cantidad de información que, que tienen de nosotros y cómo nos hacen comprar cosas que, que, no, que no quisiéramos. Entonces, planificar los alimentos y la cantidad. Eh, es interesante, cuando le damos por ejemplo consulta a los pacientes, los menús, siempre le damos. a mí te van 15 días de opciones, pero como en cada casa tenemos unos gustos, unas manías, unas peculiaridades, unos horarios, hazte el fin de semana un planning de cinco. Y esos cinco lo repites esta semana y la semana siguiente. Eh, y cuando no improvisas, hay mayor probabilidad de éxito. Cuando vas un poco a salto de mata, pues siempre se te eh, complica la mañana, sales bastante a trabajar, o te entra una llamada por el camino, tú tenías que salir al sur, tú llegas, está cerrado, y al final acabas eh, cometiendo errores dietéticos y, y, y al final no te hace sentir bien. Porque sí que es cierto, cuando tú ves que tienes esto bajo control, te hace sentir más seguro de ti mismo, el autoestima, el autoconcepto que dicen los psicólogos, empodera a las personas y te hace sentirte más fuerte para proponerte otros retos, entonces es muy importante tener la organización de tu casa bien lo hablan también mucho los psicólogos por el orden llegar a tu casa y, y tenerla ordenada porque te da como remanso de paz y, y te recompones porque la, vivimos en una selva entonces si llegas a tu casa tienes organizado los menús y simplemente es calentar eh, y listo es más fácil que tengamos éxito. Nosotros recomendamos también mucho la Aliexpress. que eh, quien tenga la Termomix, quien la utilice. Muchas veces solo se utiliza para postres o para hacer salsas o masas y se puede dejar programado, cocinar. El horno, el microondas es también una herramienta buenísima y muchas veces no, no la utilizamos. Salir a la compra con tiempo también es importante. Salir con tiempo y sin hambre. Solo que la habéis experimentado que si salimos con hambre somos una víctima fácil. Entonces, es importante planificar, salir con tiempo y que no nos den por liebre Entonces, ya sabemos de etiquetas. Entonces, simplemente eh, dándole la vuelta al envase y cogiendo dos marcas, podemos comparar eh, si en ese alimento tiene más contenido en azúcar, pues cogemos la otra opción, con más sal. Y en los ingredientes, ahora como sabemos que van de mayor a menor, si sí, eh, está el aceite de oliva en primer lugar, pues nos creemos el nutricional que pone en la, en la parte frontal de con aceite de oliva. Pero muchas veces nos pone con aceite de oliva y te paras por detrás, a ver los ingredientes y aparece en el penúltimo lugar. Entonces, ¿tiene aceite de oliva? Sí. Pero es algo interesante para nuestra dieta. ¿Vale la pena pagar por ese omega-3 que anuncia, anunciamos aceite de oliva o ese enriquecido en X? No, entonces, eh, tenemos que ser un poco más críticos para que no nos den gato por liebre. ¿Qué truquitos podemos utilizar para saber detectar las grasas trans? Las grasas trans, normalmente, pueden ser las que comentábamos de derivadas de los aceites refinados, de girasol, de, de, de uva, eh, la, por ejemplo, también las de origen industrial, como las de la bollería industrial, de palma, eh, pueden aparecer también como parcialmente hidrogenados, aceite parcialmente hidrogenado, ácidos grasos trans... O sea, tienen muchos sinónimos que es importante que los tengamos presentes para saber que ese tipo de grasa no es eh, la recomendable. A veces pone como eh, grasas eh, vegetales también, que es un truco bastante enrevesado. Cuando es aceite de oliva te ponen aceite de oliva en grande, porque eso vende. Cuando utilizan aceites vegetales de girasol, que no está mal si es alto oleico, te ponen aceite y vegetal. Pero cuando ya te ponga grasa vegetal, mejor esa galleta, mejor ese pan de molde, no comprarlo, porque al final es grasa trans, grasa de la que es más perjudicial al nivel basura. Entonces simplemente con estos frutitos podemos hacer una compra más responsable. A nivel científico, el microondas no tiene ningún riesgo para la salud, salvo que cuando está funcionando lo abras así. No, que no esperes a que se acabe el programa. Porque emite variación, pero el mecanismo eh, es por convección. Va transmitiendo de una molécula a otra de agua el calor y al final se calienta todo el plato. Con pues ese problema con el microondas, por ejemplo, una carcasa de pollo o restos del día anterior que no están sumergidos en salsa, como el calor se transmite de una molécula de agua a la siguiente a la siguiente, si no está sumergido en agua o en un líquido o en una salsa el interior de la pieza no se calienta, no pierde a lo mejor esa carga bacteriana que puede tener, porque sabemos que el congelador no paraliza las bacterias, hace que se multipliquen más lentamente. La nevera eh, hace que se multiplique un poquito más rápido, pero si lo dejamos al aire libre podemos tener una salmonelosis y a lo mejor en, en la parte interna de ese pollo había un foco y se prolifera esa colonia de, de salmonelas. Entonces súper importante que cuando recalentemos en el micro lo sumerjamos en algo de salsa líquida porque si no podemos tener un riesgo de seguridad alimentaria que no... pero para cocinar normalmente como se hace con un recipiente tapado eh, se condensa el vapor que suelta el alimento y ese agua baja y entonces permite que se cocine de forma muy rápida entonces puedes hacer hasta una tortilla en un minuto eh, es una herramienta maravillosa si la sabemos utilizar. Eh, yo de, recuerdo de pequeña calentábamos la leche en un cárcel. Hoy en día, eh, cuánto hemos avanzado las madres eh, calentando en el microondas el, la, la leche, ¿no? por ejemplo. Entonces, no hay que tener miedo a la tecnología. Así que hay que preguntar y e investigar. Porque en Internet muchas veces hay tanta información que es infoxicación. O sea, ya, ya a mí me pasa. ¿eh? Sí, así que sí. Quiero investigar sobre un tema, y hay incongruencias o lo que contradice al otro y al final hay que un poco buscar una fuente fiable al finales es sentido común porque no hay nada inventado al final ¿qué es lo que os vengo a contar? la dieta mediterránea de toda la vida o sea, al final hay que volver un poco a la dieta de nuestras abuelas al puchero, incluso eh, a los productos que se están perdiendo de, de producción local antes consumíamos traíamos de la huerta de los abuelos y hoy en día viene de la huerta de Murcia que a lo mejor llega aquí ya pues con una semana de viaje y es más inteligente comprar ultracongelados. Que también es como un mito, eh, hay un falso halo de que los congelados son malos pues no. O sea, los congelados ultracongelados en, en la producción, eh, tanto sea en alta mar, los buques factoría como en la huerta del Mediterráneo que recolectan, higienizan, lavan y ya ultracongelan, al final tiene más propiedades que lo que estamos comprando como fresco. Entonces mucho rapante o el gallo, que le llaman por España, eh, que compramos como fresco, a lo mejor la marea tiene 15 días. Y si fue el primero que se pescó y que estaba debajo del tanque, pues el fresco sí, sí, sí. es, pero <risa> depende. Y, y la, hay muchos barcos especializados que ya en el momento que se pesca ya los se Claro, están, lo, lo limpian, congelan, lo visceran, lo ultracongelan, entonces separa se el ciclo ver. vital, esas bacterias que tiene el pescado, que son de su propia microbiota, su propia flora, dejan de degradar las proteínas del pescado y te llega eh, de la, como del mar a la mesa, como diría. Sí, <ríe> el eslogan. Pues al final es verdad y como gallegos, que también tenemos una gran industria conservera y, y, y de pesca, pues también tenemos que dar ese mensaje que no es necesario gastarse un mineral en el pescado fresco cuando a lo mejor puedes consumir un pescado congelado que es muy digno, nutricionalmente tanto o más eh, que el fresco y mucho más barato. Entonces son pequeñas reflexiones que, que muchas veces es sentido común, o sea no, no venimos a inventar la pólvora. ¿Qué es lo que pasa con, con los frescos también a veces? Que, por ejemplo, el angostino este de Australia. ¿no? Eh, normalmente lo compramos como fresco en nuestra mente, pero realmente ese angostino está descongelado. Eh, o el atún, el atún que compramos en, en lobos, en filetes, no tenemos un caladero de atún aquí en, en la ría. Entonces, también se pesca in situ, se congela. Luego, si se mantiene la cadena de frío, está genial. Llega aquí congelado la pescadera de nuestro mercado o de nuestra gran superficie lo descongela, nos lo pone y está genial si lo consumimos en el día, porque es del mar a la mesa. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a lo mejor pensamos que es fresco, lo congelamos otra vez al llegar a casa, y ahí ya no es un producto de tanta calidad, porque se rompe la cadena de frío, ahí puede haber un crecimiento de bacterias en el traslado de la grande superficie no a nuestra casa hasta que lo metemos en el congelador y alcanza la temperatura de congelación. Entonces ahí sí que falta educar un poco al, al consumidor y que se haga de acostumbre. Igual que leemos la etiqueta del azúcar, la sal y, y las grasas trans, leer en la pescadería el origen y el tipo de pescado eh, que es, de dónde viene, si ha sido descongelado. Entonces, genial, pero lo consumes en el día o como mucho el día siguiente, no el vivero. Y ya lo último hay técnicas culinarias. Por ejemplo, yo soy eh, fan de la olla y casi no se utiliza. ¿La, la utilizáis habitualmente? Sí, sí, Pues es para una idea. las vitaminas se pierden cuanto más temperatura alcanzas y cuanto más tiempo de exposición al calor. Entonces, la olla Express, como genera esa presión, permite alcanzar esa temperatura durante un poquito de tiempo y se cocina. Entonces, la pérdida de vitaminas y minerales es muy inferior al chocho de nuestras abuelas. Ahí sí que hemos mejorado un poco. ¿Cuál es el problema también? Que cuando consumimos los alimentos cocidos en agua, hervidos, en la verdura, por ejemplo, si ese agua no la consumimos, también ahí van diluidas muchas vitaminas y muchos minerales. Entonces, es mejor hacerlo al vapor, si tenemos posibilidad, con una vaporera. Entonces Así conseguimos también un poquito tiempo, porque no, no es que se ahorre tiempo cociendo, al revés. Casi a, al vapor tarda menos y se puede hacer al vapor en microondas también, en los LQ estos de, de silicona. Y, y conseguimos un mayor contenido nutricional, la textura es más durita, por lo que va a estimular menos la insulina, nos sacia más. Y es más bonita la hortaliza al bajo porque queda un color más vivo. Esas encinas no, no o sea, es uh, van sí, sí, sí. ¿Se, conserva? ¿Se conserva y de el no? ¿Sabor desde luego da? El... Sabor da, da un caldito de verduras utilizar el caldo de cocción de las acelgas, los grelos y tal. Hay algunas eh, que dan un sabor un poco amargo, por ejemplo, los grelos, las narizas y tal. eso se recomienda escaldarlas, cambiar el agua eh, para que no sea un sabor tan intenso. Pero el resto sí, podemos utilizarlas para hacer una crema de verduras y, y parte de la... es cocina de aprovechamiento que se llama, o batch cooking, que ahora está muy de moda. Aprovechas que haces un cocido entonces, eh, pues el domingo comes cocido, eh, al día siguiente, con la cremita y un poco de la patata, un resto de verdura, pues puedes hacer una crema, eh, por la noche puedes tener la ropa vieja, con los garbanzos que te sobran, haces un hummus. Entonces, al final, es planificar el domingo una, eh, una tanda de cocinar para que te dure eh, el trabajo chico toda la semana. También hay muchísimos vídeos en internet que ponen al horno un montón de verduras y con esas verduras pues, eh, hacen una escalivada, eh, con otras lo hacen como un pisto o un paté para las eh, tostas eh, y ya les quedan las guarniciones hechas que simplemente llegan a casa y pues eh, una pechuga de pollo un pescadito a la plancha ya tienen la comida lista de toda la semana. Al final es eh, ley del mínimo esfuerzo y ley del mínimo gasto alimentario también porque, eh, a nadie le sobre el dinero y, y es muy fácil llevar una alimentación equilibrada. Deberíamos ya dar en la escuela, yo siempre lo digo cuando nos entrevistan, eh, clases de cocina, eh, de economía doméstica que antes había y hoy en día las nuevas generaciones hay como un falso feminismo. Eh, pues yo lo veo en alguna amiga que, pues eh, yo ya buscaría alguien que me cocine o ya, pues a lo mejor tienes suerte y pues eh, llegar a tener alguien que te ayude, pero a lo mejor no. Y, y luego, como decía mi madre, para saber mandar hay que saber hacer bien Entonces, yo creo que el saber no ocupa lugar y todo lo que te ayude a tener más tiempo de calidad para ti, para tu familia y disponer de más recursos para gastártelo en, en, en ocio o en viajes o lo que te apetezca, yo creo que bienvenido sea. Y eso se conseguiría desde la escuela y ahorraríamos un montón de euros en gasto sanitario y estaríamos todos mucho más, al final, más sanos y más felices. Y lo hice la tesina eh, sobre eso, le hacíamos la, las analíticas de control a las grandes conserveras del departamento de Bromatología de la Universidad de Santiago. Es el bisfenol, que de hecho ahora eh, ya está considerado un disruptor en endocrino, eh, es una molécula que se parece a una hormona, entonces engaña a tu sistema hormonal y genera, pues, desde esterilidad, a endometriosis, a problemas hormonales, hipotiroidismo y tal. Esto ya se descubrió hace tiempo y ya se retiró eh, del mercado y de la acuicultura. Antes se utilizaba mucho en las tetinas, en los chupetes, en los biberones. Ya no existe el mercado, está prohibido ni el bisfenol A ni el bisfenol F. ¿Qué pasa? Que sabemos poco. Entonces, seguramente irán surgiendo otro tipo de disruptores endocrinos, de contaminantes ambientales. Los primeros que surgieron fueron los pesticidas, que ya están Retirados, pero siguen en el ciclo vital porque tienen una vida media altísima y entonces siguen todavía en eh, la naturaleza y lo seguimos ingiriendo pues, eh, con alimentos contaminados. ¿Cuál es el, la moraleja? Cuanto más producto fresco de temporada eh, y que no esté pasado, mejor, pero las conservas es algo seguro y es una forma de consumir porque sí que está muy regulado proteína de calidad. En cualquier momento. O sea, sacas una de tú en aceite de oliva, por supuesto, y si te sigue dando yuyu la lata, pues la compras en cristal y lo que estás es eh, autoclavado. O sea, es un proceso que da una temperatura altísima para matar todo bicho viviente que haya y que se mantenga eh, años. Las latas, sí. hay latas que solo hay que tirarlas cuando las ves eh, abombadas, solo tienen la toxina botulínica, que es el botulismo. Entre las conservas hoy por hoy eh, hay garantía de, de calidad y de seguridad alimentaria. ¿Cuál es el único problema que puede haber? Personas con migrañas, con crisis de hipertensión, con alergias crónicas, que luego lo veremos, que eh, todo lo que es fermentado en conserva genera eh, unas eh, unos componentes que son aminas, los, eh, derivados de las proteínas, que pueden aumentar los síntomas de estas personas. Entonces, en este tipo de personas hacemos una analítica de esta alimentaria o de enzima DAO para detectar si tiene suficiente actividad enzimática o no. Si tiene una enzima con actividad baja, pues tenemos que decirle, pues mejor no comas fermentados, mejor reduce las conservas pues a una vez por semana. Es lo único para mejorarle la calidad de vida. Pero, pero yo, yo como conservas. Cada ¿eh? X tiempo vuelven otra vez con lo mismo. No sé por qué. A ver, vez, eh, es tiempo vuelve a sacar el tema. Sí, o sea, ya sabéis, en nutrición no hay una línea recta. Muchas ¿ya? veces eh, es un aprendizaje en línea quebrada sí. y, y la gente que hace los estudios científicos y los metaanálisis, hay veces que, que no tiene mucho, mucha coherencia. O que hoy en día, yo, yo lo viví en todos los estudios en los que he participado, hoy en día eh, con unas habilidades mínimas de estadística, puedes llegar a, la, a demostrar la conclusión que te interese. Entonces, siempre tienes que leer entre líneas y ver quién promociona este estudio, quién está detrás. Porque pues, recientemente mira salió en, en el Lancet el, el estudio este que decía que ningún consumo de alcohol era eh, recomendable. Y en el mismo estudio decía que cenar una copa de vino en las mujeres prevenía eh, infartos y accidentes cerebrovasculares. Pero como lo eh, promocionaba Bill Gates y la mujer, Melinda Gates, que son puritanos y tal, pues eh, lo que trascendió a la opinión pública y se hicieron eco en todos los medios potentes de comunicación fue alcohol cero. Y está claro que el alcohol no es algo para consumir las puertas. Pero sí que en eh, personas eh, mayores eh, con consumo responsable en eh, pues, el fin de semana, eh, asociado a la vida social, eso eh, ahorra una cantidad de psicólogos. O sea, eh, Entonces, o sea, es como sentido común, hay que quitarle a la gente la culpa. Eh, hay que dejar un mensaje de, de, de responsabilidad. Por supuesto, si vas a conducir no bebas pero no te tienes por qué sentir una mala persona que estás haciendo el por tomarte un vino con los amigos o una cerveza. Y es más, es que hay estudios que dicen que la dieta mediterránea funciona y que tiene beneficios para la salud porque incluye el vino, el consumo de vino de forma moderada y responsable. O sea, yo digo siempre moderado y responsable, pero luego se tergiversa y hay mucho NutriNazi que nos entra el trapo y nos, eh, nos critica por esto, pero al final es es un poco sentido común, sí, sí, sí. es que si no es eh, no, no, no, no, o sea, vivir así es una tristeza, o sea, vivir así es morir de, de dolor, de amor, de, de amor, no, de, de, de tristeza, entonces es un poco sentido común, o sea, estas son las bases de una alimentación sana, pero la primera que fin de semana salgo y disfruto con los amigos y con mi familia, pues soy yo, o sea, eh, hay que tratar a la persona en su conjunto, en su dimensión, eh, de salud, su dimensión psicológica, su círculo, que al final es lo que te hace ser. Entonces, es una herramienta más la alimentación. Yo quería preguntar, ¿eh, los pescados que están de piscifactoría ¿cómo están alimentados? A ver, ahí hay que ir al porque sí que se veía que, por ejemplo, el salmón de pisci tenía grasas saturada. O sea, el salmón salvaje tiene omega 3, eh, ¿qué pasa? Porque está en movimiento constante, se alimenta de plancton, de mini crustáceos, entonces eh, al final tiene los ácidos grasos omega 3 activos que nos hacen mejorar la inflamación y todo. El salmón de piscifactoría, pues se alimenta con pienso, están los pobres eh, jugando a la flecha eh, como nuestros hijos, no desarrolla ni la masa muscular, ni la grasa buena, muchas veces eh, es como el cuerpo de San Martillo. Entonces, la piscifatoria eh, ha avanzado mucho, la agricultura, pero eh, estos animales tienen que tener también una calidad de vida, de, de actividad física, eh, que también se tengan que buscar la vida para comer, porque eso agoriza el genio que ayuda a tener una composición corporal más equilibrada, que si los están cebando, como al pavo este diálogo de, de gracias, al final es una fuente de, de grasa saturada. Entonces, eh, eso se ve bien, pues el pescado de acuicultura, si vemos que tiene una capa de grasa grande, pues eh, la retiras y ya está. Eh, y consumir al final pescado más menudo, que no, no llega a acumular tanta grasa como el pescado más grande. De hecho, cuanto más grande es un pez, eh, más riesgo de acumular eh, metales pesados, dioxinas, o sí, sí. contaminantes ambientales. Entonces, eh, ya hay una recomendación de la OMS que dice que las embarazadas y los niños pequeños no deberían comer grandes depredadores. Atún, eh, tipos de tiburón, salmón... Eh, que Me parece un poco pena, porque también llevamos toda la vida incentivando el consumo de pescado, sobre todo en otras zonas no tiene la suerte que tenemos en Galicia, tenerlo accesible, barato y buen producto, que ahora eh, por el tema del mercurio tengan que prescindir de él. Entonces, yo reconvierto el, el consejo de consumir pescado a pescado pequeño. Entonces ahora vamos a una época que aparte de que somos fuertes en soviña, richa, chincho, todo este pescado pequeñito que tiene mucho omega 3, pescado azul, y que no tiene el problema del mercurio. ¿Qué pasa? Que al cocinarlo se pierde bastante actividad el omega-3, pero bueno. Yo, por ejemplo, tomo un suplemento de omega-3 eh, todas las mañanas para compensar. Y no tengo ninguna patología, lo tomo porque sé que es bueno. ¿Y? El tema de los genera una gran controversia. Pero, yo, yo soy alérgica, Me parece que yo no soy la doña historias pero cuando estudiaba en la universidad, eh, yo era delante de sangre. Entonces, eh, de repente, yo me acuerdo con... Ah, Profesora de piano también, para mandarme unas felices, y estaba yo con un alumno, tenía eh, un piano en mi habitación. Y me llaman a la residencia al teléfono, de aquí una amiga, no había móvil, al teléfono general. Voy y me dice: A mí lo no? que yo sí, llamamos el centro de transfusión de Galicia, yo, Ay, sí, yo tener una leucemia o, o algo así. O sea, lo, lo recuerdo perfectamente. Y era para avisarme que habían pedido de la Facultad de Farmacias, eh, suero de alumnos, porque estaban poniendo a punto la técnica para eh, la detección de anisakis, de, de, de, de la alergia. Realmente es una alergia. O sea, el anisakis en sí es inofensivo, salvo que comas, que vi, estés viviendo en Japón y te comas el pescado con el bicho vivo, que se te queda en el esófago sí, y lo congelo, y, que que y y te lo tiene que quitar con unas pinzas. O sea, el diagnóstico no, no, es la no, endoscopia que, no, que te quitan no, el bicho que se no, lo ha no. enganchado. Aquí no hay problema porque comemos todo cocinado. El problema son las cajitas del anisakis, esos metabolitos que en personas como yo, que no me había enterado hasta la fecha y que me comía boquerones en vinagre al eh, triple, te generan intolerancia, perdón, te generan alergia, alergia a la misakis. En mi caso, eh, quedé campeona de la Universidad de Santiago de alergia a la misakis y entonces estuvieron chupándome sangre todo eh, el curso, al final puse no, un wow. sobresaliente en parasitología, pero ya algo tenía que sacar a la cambio. Y, y yo tenía las IgG, que son los anticuerpos eh, que dan como malestar digestivo. Eh, las IGE son los típicos de las alergias que te pueden dar estornudos, picor, picaria y tal. Pero realmente el problema son las personas que tienen pues, eh, esa alergia. ¿Qué se puede hacer? Hoy en día, eh, cuando tú vas a un restaurante y te van a dar un pescado crudo o un ceviche, eh, la autoridad sanitaria eh, ya les obliga a congelar ese pescado. Entonces, eh, porque resiste la temperatura, aunque lo cocines, eh, sigue activa esa toxina, Bueno, es un antígeno que hace que tu sistema inmune se ponga en marcha, eh, como quien tiene alergia al pelo de gato, o quien tiene alergia al polen, es lo mismo. Y eh, muchas veces en Galicia se confundía, pues, en una boda, por ejemplo, con una intoxicación, porque la gente pues tenía como malestar digestivo, náuseas y tal, pero realmente no es tan grave como lo pintan. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se está hablando que estos buques factoría que el pescado y lanzaban esas tripas al mar. Entonces, que eso estaba grabando no está demostrado, estaba grabando el problema porque se generaba otra vez el ciclo de la armas entonces cuanto más se avanza la cadena alimentaria, pues más se contaminaba. Entonces, ya, ya, yo lo otro día hablé con Pescanova y me, me comentaron que ya tenían dos buques factoría que ya... Eh, gestionaban ellos en su propio residuo, o sea que no lanzaban nada al mar como una política de sostenibilidad. Entonces yo creo que ahora tenemos que ir todos hacia un consumo responsable, pero también la industria hacia generar menos residuos y el planeta que nos lo estamos tomando dijeron, si debe ser <tose> cierto, que lo dijeron. No, ellos, no es tan grave el tema de la misa, No, no, pero es que verlo es muy desagradable, verlo muy chico. Sí, Yo lo, lo llevo viendo desde En una ella yo, yo con lo Realmente es, que es un para criterio para. de frescura. Cuando el pescado está fresco, está en la tripa, en las vísceras. Cuando el pescado ya tiene unos días, eh, se queda sin nutrientes en las tripas y migra al músculo, que es donde lo vemos nosotros, es lo que consumimos. Y está así enroscado lo que habéis visto 40 veces. Está enroscadito sobre sí mismo, muchas veces tiene una cápsula y... Y me da, da un poco de asquete, sí. pero el bicho en sí no te hace daño pues está un muerto que eh, la cosa el problema es eso si eres alérgico que te pueda generar un poquito de malestar, de malestar. no vamos no, yo sigo comiendo los hotelones minas, <risa> los congelas si quieres por precaución y ya está seguimos bueno eh, resumiendo un poquito ya sabéis el esquema básico de cómo tiene que ser la alimentación ideal Ahora vamos a hacer un poco lo, las adaptaciones eh, según las expectativas con las que os traje a la diabetes, al colesterol, triglicéridos, hipertensión, que todo esto cuando se da en una misma persona y cada vez se da más y ya casi un 30% de la población, se llama síndrome metabólico. Es una persona que además de ser diabética tiene problemas con la tensión y problemas con los lípidos sanguíneos, o sea, es una bomba de relojería. Entonces. ¿Qué le recomendamos? Pues estas personas, sobre todo las diabéticas, si nosotros eh, podemos darnos ese margen del fin de semana libre, los diabéticos tienen que seguir la regla del plato y seguir las cinco comidas, y controlar el estrés y hacer ejercicio los siete días de la semana. Sobre todo si son insulinodependientes, si son diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 mal controlados. En todas las comidas incluir proteínas, beber agua, hacer ejercicio, porque un. Un gran amigo americano dice que la diabetes es la enfermedad del no ejercicio. Realmente, si a un diabético le pones a hacer una hora de ejercicio todos los días, casi 100% que se le regulan los niveles de azúcar. Sobre todo si es una diabetes o está pues, en valores de 130, 140 de, de, de, de dicemia. Y ojo con los azúcares ocultos. En estas personas es súper importante tener en cuenta los grupos de la lectura de etiquetas. Evitar el alcohol, los excitantes, pues también como decíamos la cafeína, eh, del café, el té en exceso, la Coca-Cola, activa la insulina, dan bajón de azúcar y afecta el control de la glucemia. Hoy en día hay unos eh, estándares de control glucémico que cada vez van bajando más y es importante saber no solo la glucosa que tiene en ese momento la persona, sino cómo ha sido el control en los meses anteriores, eso se sabe con la hemoglobina glicosilada. Entonces, ahí sí que House dice que los pacientes mienten, pero un diabético con la glicosilada ya sabe si está diciéndote la verdad o no porque es un eh, reflejo del control de la glucemia en, los últimos, en las últimas semanas. Con respecto al colesterol y los triglicéridos, el colesterol es una huella de la dieta de los últimos días, semanas. Los triglicéridos es el reflejo de la dieta del último día. De hecho, muchas veces nos pasa en la familia comemos eh, triglicéridos y tienen que venir en ayunas, pero si no, eh, varía muchísimo. Y varía muchísimo si un bocata de bacon o una ensalada. Eh, porque refleja mucho el impacto de la última cena, la, la, la redundancia. Y el malo de la película no es la grasa. Está claro que si comes muchas grasas vas a tener un peor tasa de colesterol, peor tasa de triglicéridos, pero eh, es importantísimo meter proteína en cada comida para lo que hablamos, eh, que el metabolismo esté activo, que tenemos el exceso de grasa corporal y que no tengamos ese aumento de grasa ni de bloqueo de los depósitos de grasa. La insulina por un lado, yo le llamo efecto esponja, porque por un lado te da más apetito y comes más, pero por otro lado aumenta eh, el almacenamiento de grasa, de esa caloría que te sobra, en forma de grasa y bloquea los depósitos que tienes, o sea, bloquea el mecanismo que tiene el cuerpo de quemar la grasa. Entonces, por, llueve sobre mojado, vas engordando, se van bloqueando esos depósitos y no te deja quemarlos. Y aún a mayores la insulina aumenta la inflamación, entonces ya es una bomba de relojería para que te dé un jamaco cardiovascular, porque se te va llenando el sistema vascular de, de esa masa pegajosa, como esa especie de que obstruye haciendo eh, el tubito interno de venas arterias más estrechito hasta que el momento que se desprende parte de esa pared, de ese coágulo y obstruye eh, ese vaso arterial, esa vena, ese capilar es cuando aparece pues, un infarto o puede aparecer eh, pues, un, un ictus. Entonces es muy importante controlar el colesterol desde el punto de vista de las poco comidas, incluyendo proteína en cada una de ellas. ¿vale? Ojo con la fruta. Siempre decían, no, yo es que solo quiero fruta para cuidar La fruta sola también engorda, también sube el colesterol. Entonces, es importante pues, incorporar a la fruta pues, un poquito de, de queso fresco, un fiambre magro, ¿no? si queremos hacer una cena ligera o una tortilla francesa, algo así. Y en los pies fruta, por lo menos con frutos secos, lo ideal es fruta, loncha, nueva. ¿Vale? Y beber agua en las comidas. El agua en las comidas eh, puede llegar a diluir los jugos gástricos. Entonces, si tú tienes una digestión a prueba de balas, pues a lo mejor puedes beber un vaso de agua con las comidas. Pero si ya tienes problemas de digestiones pesadas, de gases, de inflamación, problemas de, pues ya de, de, de eso, de, que te notas que se te aprieta después las comidas, ya la cinturilla, el pantalón, estás incómodo, tienes que desabrochar. Ahí lo que tienes que hacer es hacerle fácil al sistema digestivo su función. Entonces, cuando bebes mucho, diluyes los jugos gástricos y es menos eficiente la digestión. Entonces, es mejor beber entre horas, sobre todo cuando te levantas, tomarte ya dos vasos de agua, que es cuando más se, se eh, interioriza esa capacidad de hidratación, y luego entre horas, para conseguir beber pues, los seis vasos de agua al día como mínimo y durante la comida intentar no tomar demasiado líquido para que la metabolización de esos nutrientes transcurra con más eficacia. ¿Y lo de los huevos y el colesterol? Es como decíamos con, con los lácteos. Igual que se forma una especie de jabón con el calcio que evita que se asimile el colesterol de los lácteos, eh, la clara, que es la proteína patrón, hace también como un escudo para que el colesterol de la yema no se absorba como si te lo estuvieses tomando a cucharadas. Entonces, hay que leer entre líneas ya no solo el contenido de un alimento, sino que lo acompaña. Eh, no es eh, un alimento, la dieta no es la suma de los alimentos, es la suma de la combinación que haces en cada momento del día, que es lo que te va a aportar un mayor beneficio. Entonces, se podría tomar un huevo todos los días, no habría problema. Pero también es un falso mito que tenemos ahí instaurado, que a veces hace falta romper esos paradigmas. Bueno, para la hipertensión, en la menopausia, igual que sube el colesterol, por esa alteración hormonal, también suele subir la hipertensión, son dos enemigos invisibles. Entonces es importante pues, tomar un poco la precaución de medirnos la tensión pues, cada dos meses o cuando vayamos a la farmacia, porque muchas veces no da síntomas y es un factor de riesgo a nivel cardiovascular, sobre todo si somos fumadores, eh, las mujeres, esa protección que tenemos eh, con la regla en cuanto se les retira, eh, se multiplica el riesgo por encima de los hombres, entonces es importante limar esos factores que puedan hacernos eh, un mayor riesgo cardiovascular. Leer etiquetas para controlar la cantidad de sal que ingerimos e intentar no tener el salero en la mesa, eh, porque el paladar se educa entonces si tú vas bajando un poquito la cantidad de sal que le añades a los platos enseguida incrementas la calidad, el sabor eres capaz de percibir otro tipo de, de esencias que antes pasaban desapercibidas. Entonces, el, igual que con los pacientes siempre hacemos el reto de ir bajando el azúcar y, y si ya se queda con una sola cucharada ya tiene una llanada para toda la vida con la sal es lo mismo. Si conseguimos ir bajando la cantidad de sal que necesitamos es una gran que tenemos al futuro. Entonces, si tenemos eh, la tensión controlada, pues podríamos llegar a consumir hasta 5 gramos de sal. Hoy en día ya no nos dan gato por nieve, antes hablaban de sodio en, la, en los etiquetados, entonces no sabíamos hacerle equivalente, ya tiene que poner sal, y ya lo tiene que poner con una letra de un tamaño determinado. Eh, por ley está así regulado. Y eh, si es una hipertensión severa, lo mejor es comer sin sal, Ojo con el pan, porque en Galicia el pan ya contiene muchísima sal, los cardiólogos siempre nos lo dicen, que aquí en Galicia nos cuesta más controlar la hipertensión, por eso estamos acostumbrados a un pan rico. Que cuando vamos por ahí de viaje, el pan no sale a nada, pero es porque no tiene sal, bueno, tampoco tiene miga, ¿no? pero, pero muchas veces es la sal lo que le da esa palatabilidad, lo que nos engancha. Importantísimo, para bajar el colesterol y la tensión, Simplemente bajando un 10% de peso, éxito asegurado. O sea, la diabetes es la enfermedad del en no ejercicio. Pues pongámonos a ellos. O sea, bajando un 10% de peso, se nos va a regular todos los parámetros analíticos. Es espectacular. O ellos sea, nos llaman médicos de atención primaria para eh, felicitarnos. De hecho, ya nos mandan pacientes, ellos, porque ven que, que muchas veces eh, la clave está en que la persona haga el clic de cambio de hábitos alimentarios y que se mantenga Las dietas que estás milagro no ayudan, porque al final te genera mucha ansiedad, luego hay efecto rebote y no te cambia tu forma <coughs> de relacionarte con la comida. Y si tú quieres cambiar, eh, con estas eh, sencillas reglas, es muy fácil, no hay alimentos prohibidos y la analítica lo va a es En los eh, alimentos con, con calorías vacías, la miel eh, es más sana que el azúcar. También investigaba mucho en el departamento de dermatología sobre la miel, los ácidos inorgánicos y tal, pero no deja de ser un azúcar. Entonces tenemos que consumirla con moderación y siempre en una comida que contenga proteína, porque si no eh, estamos generando más insulina, se pone en marcha el círculo de la inflamación. ¿Eh? Pero la infusión tiene que acompañar a una merienda o algo. Si tomas solo el, la infusión con miel, es como tomarte un café con azúcar. Pues al final es, son calorías vacías que te están generando insulina. A mayores que el café, por la cafeína, te genera un plus más de insulina. O sea, es un poco la combinación. Yo, aunque solo os llevéis el tema de aprender a combinar o reflexionar sobre cómo estamos combinando, ya tenemos un gran avance. Mira, lo de la fruta, háblame algo. Ah, yo... Tomo poquísima fruta, porque, porque soy vaga. ¿Qué se toma antes de comer en la mitad, después de comer a la noche? Bueno, pues ahora ya sí. se la llega, depende. <risa> <risa> el, el tema de la fruta pasa un poco como con beber con las comidas. Si tú tienes una buena digestión, pues si sí, te apetece tomar fruta y no has hecho una comida muy cargada de hidratos, imagínate, no te has comido un, un montón de pasta, una mación muy abundante de arroz y tal. Eh, pues puedes tomar fruta de postre. El problema de la fruta es que fermenta con facilidad, son azúcares sencillos, es la fructosa. Entonces, si tú tienes la digestión lenta o tienes, eh, luego lo veremos, intestino eh, irritable o problemas de eh, sobrecrecimiento bacteriano, o sea, quiere decir que tienes alterado un poco la flora, eh, esa fruta de postre la vas a digerir peor que si la tomas en el desayuno o en no los centenpiés. Te, te va a dar más hinchazón, te va a dar más. Kilos, incluso porque se aprovechan más los azúcares, no se degradan tan bien. Entonces, eh, depende un poco de la persona. Nosotros recomendamos mmm, no pasar de tres piezas de fruta teniendo pieza grana. Por ejemplo, sería una pieza equivalente a un cuenco de fresas o cerezas o a dos eh, albaricoques. ¿Por qué? Porque mmm, a la gente le das la mano y te coge el brazo. Entonces, yo ya sé. Yo no doy, no doy día libre porque ya sé que se lo van a tomar. No le digo cantidad libre de fruta porque ya sé que nos, nos vamos a pasar eh, sobre todo la fruta de hueso en verano que es muy viciosa. Pero el truco es siempre acompañarla por lo menos de frutos secos. Y si puedes de un poco de proteína, pues mejor que mejor porque es el tente ideal, como vimos. Hidrato, proteína y grasa. De frutos secos. Mm. Bueno, estamos... eh, siguiente fase. Otra fase de las patologías de la civilización. Teníamos el síndrome metabólico y estas son las patologías del sistema digestivo. Yo cada vez tengo más pacientes con colon irritable, pero intestino irritable, con colitis, con crom, con dispepsia, meteorismo, eh, que muchas veces los digestivos nos los mandan, así ya un poco, llévate a este que es un funcional, me llaman, Porque no hay una prueba analítica, en la colitis y en el Crohn sí, pero por ejemplo un colon irritable, un meteorismo, y la gente lo pasa fatal, pero ellos no pueden... Eh, con una prueba, dar un diagnóstico claro y tampoco hay un medicamento, bueno, hay algunos ya, ¿no? Pero no hay un tratamiento que no sea pasar por un cambio de dieta y de estilo de vida. Entonces, me los pasan, toma, estos son funcionales. Y les cambia el chip total. ¿Qué pasa? Que con tanto antibiótico que nos han expuesto desde pequeñitos, eh, tenemos la flora La flora que le llaman microbiota, que es eh, un protagonista. Mmm, Todavía no se ha llegado a, a comprender el alcance de la importancia que tiene para nuestra salud. Ya hay análisis de heces que te miran las especies que tienes en la microbiota y, y se han relacionado con patologías, pero realmente eh, es eh, nuestro otro cerebro. El 80% de las defensas está ahí. En el sistema digestivo tenemos un sistema nervioso entérico que también se hormonas, neurotransmisores. O sea, es súper importante para la salud tener bien eh, el ecosistema del intestino. Y muchas veces eh, estamos viendo que hay mmm, disbiosis. Disbiosis es cuando se altera el equilibrio normal de la flora intestinal, de la microbiota. Entonces la gente empieza a tener pues, problemillas de gases, de diarreas, estreñimientos, heces malolientes, mal aliento y tal. Entonces ahí si lo cogemos a tiempo, genial, pero muchas veces avanza a permeabilidad intestinal. El tubo digestivo es la primera barrera de defensa, desde la boca hasta el ano, y cuando esa barrera falla pues eh, esos agentes externos nos hacen daño y se acaba generando pues como agujeritos en el intestino que hacen que pasen sustancias mal digeridas al corriente sanguíneo y tocan la tecla de muchas patologías autoinmunes y agravan muchos síntomas. Entonces, ahí tenemos que intervenir rápidamente porque es, eh, todas las patologías eh, autoinmunes degenerativas empiezan por el intestino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar en la dieta irritantes hepáticos como café, fritos, alcohol, azúcares, grasas, que al final en sentido común lo no hemos ido comentando, hidratos de carbono refinados, alimentos procesados, para que el hígado ayude a metabolizar esas toxinas, a que el tránsito vaya bien, eh, que nos ayude a gestionar los niveles de colesterol, activar la microbiota con probióticos y eh, alimentaria, pues por ejemplo los lácteos, los yogures y prebióticos, las... Son azúcares, alimentos vegetales que son ricos en azúcares sencillos que alimentan a los probióticos. Pues por ejemplo, el queso de cabra, las espinacas, la colacha, la manzana rallada, cebolla, el aceite. O sea, que nuestra dieta sea variada. Y ahora ya está hablando de parabióticos. O sea, hay toda una ciencia alrededor, o sea, que ya no hace falta ni que estén vivos esos, eh, esas bacterias. Que simplemente con eh, fragmentos de la membrana de ciertas bacterias conseguimos reparar esa barrera inmune que hemos perdido por. Eh, malos hábitos, por el exceso de exposición a antibióticos, por la contaminación, por el estrés. Entonces, aquí es muy importante al final bien el diagnóstico, pues ver si la persona tiene alguna tolerancia alimentaria, si, es, si existe ya esa permeabilidad o si con probióticos se, se puede tratar en una dieta baja en FODMAPS que se llama, que son alimentos fermentados. Y cuando ya hay una patología eh, ya de diagnóstico médico que ya requiere un tratamiento con unos supresores como puede ser la colitis, el Crohn, ahí pues eh, si lo cogemos a tiempo el omega 3 nos puede ayudar a, a frenar esos niveles de inflamación, a que la persona necesite incluso menos medicación. Y hay un probiótico específico que nosotros recomendamos eh, que es el alflorex que, que va muy bien en los casos de colon irritable, o de enfermedad inflamatoria intestinal, pero realmente hay que ver la causa. Nosotros siempre intentamos ver de dónde viene el problema y adaptar la dieta base que os hemos estado explicando a las características eh, médicas de esa persona y a sus hábitos y gustos y preferencias, porque tiene que ser algo que le acompañe el resto de su vida. Eh, las patologías de, de huesos, artrosis, eh, inflamatorias, eh, tipo reumático, artrosis, artritis, fibromialgia, eh, osteoporosis que son pues un poco ya más degenerativas deciros que la inflamación es como un grifo eh, es algo natural, es algo bueno y se pone en marcha pues, cuando tenemos eh, una agresión por un microorganismo o tenemos un traumatismo o un esguince se ponen en marcha procesos inflamatorios para regenerar esos tejidos y aportar el proceso ¿Cuál es el problema? Que con nuestro estilo de vida, nuestra alimentación la fase de resolución de cerrar el grifo se pierde entonces ese grifo de la inflamación sigue abierto mucho tiempo y entonces es cuando empiezan las enfermedades autoinmunes a atacar estructuras de nuestro cuerpo que no deberían eh, y, y se están dando una cantidad de, de patologías de este tipo eh, de fondo alérgico, reumático, autoinmune, que es una, una pasada, los los eh, reumatólogos no dan no da a gasto. Entonces hay que volver a intentar que se reajuste el cuerpo que pueda cerrar ese grifo, que se resuelva esa inflamación cuando ya ha hecho su función y no abusar tanto de los fármacos antiinflamatorios, porque los fármacos antiinflamatorios también bloquean la resolución, cortan la cadena, entonces cronifican el proceso. O sea, está bien eh, cuando nos duele la cabeza, pues echa en mano de una aspirina, pero que no sea ya el iuprofeno, nuestro compañero de viaje para toda la vida, sin buscar el porqué, porque sí que vamos a cronificar el problema. De hecho, esta semana, esta semana o a finales de la anterior, eh, salió también en los medios recogido que en España éramos muy laxos a la hora de vender sin receta el y el ibuprofeno, que sí. a partir de ahora se van a llevar un control un poquito más estricto eh, según qué dosis, porque eh, tirábamos para adelante y abusábamos mucho de la automedicación. Solución: la misma, reducir un 10% del peso, porque la grasa en sí mismo es un órgano proinflamatorio. Quitarnos grasa, reducimos mediadores inflamatorios. Y la dieta antiinflamatoria, eh, que es como la que hemos estado hoy eh, proponiendo, moderada en proteínas, moderada en grasas favorables, que nos va a permitir regular el apetito durante 4 o 6 horas, eso es un seguro de que estamos haciendo las cosas bien, va a estimular las defensas, va a mejorar nuestra comunicación hormonal, eso quiere decir que nos va a envejecer menos, frena eh, el envejecimiento eh, asociado a la edad. Y además es antiestrés, y como estamos dándole al cuerpo el combustible ideal, está menos estresado, tiene que sacar menos energía de las proteínas o de esas reservas que tenía ahí debajo de la alfombra para momentos así de urgencia y vamos a tener más neurotransmisores asociados a la felicidad, a la relajación, como puede ser la serotonina, la dopamina, por esa mejor comunicación hormonal porque se alinean con los chakras, como quien diría el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, entonces vamos a estar con mejor salud, con mejor eh, sentido de humor, con mejor vitalidad, eh, más ligeros, o sea, es eh, nuestra versión 4.0. La, ¿La dieta inflamatoria es moderada en proteínas? Moderada en proteínas, en grasas, las cinco comidas que decíamos asociadas a proteína eh, animal o vegetal, y con alimentos frescos y de temporada que van a aportar pues, polifenoles, por ejemplo los frutos rojos, el maqui que también reactivan la microbiota. Está todo relacionado, pero como veis no estamos inventando nada, es, es una dieta atlántico-mediterránea volver a nuestras raíces. Ahora, este, ¿es bueno consumir algo que tenga colágeno, eh, o, um, vitamina B, D, calcio? A mí me ha la con la ¿Sí? A mí me ha recetado ¿Pero te lo recetó un médico? Sí, un médico. A ver, eh, la condroitina, si no la asocias con la glucosamina, es como hacer un muro solo con ladrillos, te falta la masa. Claro. Entonces, eh, muchas veces, y la glucosamina por su lado, daba muchos gases eh, también, o sea, no tenía una buena adherencia terapéutica. Lo ideal es asociar el sulfato de condroitina y la glucosamina para que se rellenen esas articulaciones y haya una mejora de los síntomas asociados al dolor, a la inflamación pero la alimentación siempre es la base yo no soy muy amiga de recomendar suplementos mmm, a, a todo el mundo, pero cada persona es eh, única y, y hay que ver también que sea eficiente la recomendación o sea, porque la gente se gasta cantidades de dinero impresionantes en suplementos y a lo mejor incluso están interaccionando con alguna medicación o sí. agradeceros la asistencia Gracias. Gracias. Gracias.